Una de las recomendaciones es poder controlar la calidad del, del alimento. Eso incide, obviamente, en el peso del animal, en la salud del animal. ¿verdad? Y, obviamente, eh, al final hay una economía, lo cual no se consigue si uno compra un alimento ya procesado, ya hecho. Digamos, con una máquina como esta, que no es nada del otro mundo uno lo que hace es controlar la calidad del alimento tener un alimento fresco y por ende una un, algo, en el factor económico una disminución eh, no es nada del otro mundo hacer la máquina cuenta de un motor de 220 o podría ser de 110 eh, una caja de transferencia que le da la velocidad ¿verdad? obviamente con sus poleas la pana que es hecha de una lámina de 0.75 o 1 milímetro con sus botoneras y todo y las serpentinas encontradas que están dentro que son las que hacen que el alimento vaya de un lado y regrese al otro lado de esa forma entonces puede mejorar los animalitos la calidad de los animalitos de los pollitos